Soriano, aquí, después de haber hecho un recuento histórico sobre cómo surge San Francisco de Macorís, sobre todo en el aspecto económico, ahora vamos a ver de cuáles son los sectores más importantes desde el punto de vista del crecimiento de San Francisco en la actualidad. Eh, cual, esos sectores, pues nosotros habíamos hablado del sector ganadero en su origen, de cacao, de café, de arroz. Entonces, vamos a ver ahora ¿Cuáles son los sectores que más influyen? Eh, sí, mira, ha, ha crecido bastante, diría yo. Se ha consolidado el sector de la construcción en esta ciudad, muestra una, un crecimiento en esa área bastante significativo. Sí. Eh, eh, el sector de la salud. Bueno, antes de para, para seguir en el aspecto de construcción, un dato. Eh, en el año 1900 hasta el año, desde 1940 al 79, unas estadísticas que tiene un estudio que se hizo, el Ministerio de Economía, aquí, Planificación y planificación Desarrollo. desarrollo. De 1940 a 1979, habían 26 barrios y dos urbanizaciones. 26 barrios. Y dos urbanizaciones. Entonces, al 2021, actualizado, hay eh, un fenómeno hay 50 barrios y 44 urbanizaciones, o sea, eh, si tú comparador eh, El eh, próximo eh, estaremos a la par. Sí, dos contra 26 es un indicador no solamente que ha crecido el de factor construcción, sino que desde el punto de vista social ha ido mejorando San Francisco de Macorís y por eso que se señala como provincia Duarte y a San Francisco de Macorís como una de las zonas que tiene menos pobreza del país. Pero a partir de ese crecimiento eh, urbanístico y de la construcción, o sea, ese es un elemento que es importante destacar. Sí. Claro está. Decíamos Adelante, que sí. el sector salud ha crecido, sí, se ha desarrollado bastante. Cuando hablamos eh, el sector eh, salud desde el punto de vista eh, privado. Privado, correcto, privado sí. eh, eh, también, y, y eso obviamente, ese reflejo, del crecimiento del sector privado en la parte de la salud se debe a deficiencia de, en la parte del sector salud pública. Pero además, claro, el hecho también de que San Francisco decíamos en la antes de la pausa, que es un centro regional, no solamente del comercio, sino de servicios, pues hace que haya eh, esos centros privados Centros médicos privados que operan en San Francisco de, Tienen de, un carácter regional y vienen es. personas de las distintas provincias De, la, distinta toda, provincia de, de la región a recibir servicios de salud Mira, Entonces, a, hay, hay un importante. elemento de crecimiento Que merece ser mencionado Y es el comercio El comercio ha sido impulsador del comercio Fíjate el so, cómo El soporte desde el origen Porque hablábamos que San Francisco se origina como ciudad soportada en el comercio. Así es. Eh, pero fíjate una cosa, mira, mira eh, una paradoja eh, eh, que nosotros el comercio lo tiene y se lo ha ganado. Eh, a partir de 1995, posteriormente a que eh, la Asociación de Comerciantes Mayoristas eh, inaugurara el Club del Mayorista, eh, nos reunimos, un grupo de comerciantes de allá y decidimos lanzar lo que es la Feria del Comercio Mayorista. La Feria del Comercio Mayorista eh, hizo de San Francisco un boom en, en cuanto al crecimiento, en cuanto al crecimiento económico, en cuanto a inversiones de, de, otra, de otras compañías que no estaban aquí. Nosotros somos ahora mismo una de las ciudades que tenemos más bancos de todo el país. Sí tenemos sucursales de las principales eh, casas comerciales. Bueno, eh, ocupamos el cuarto lugar desde el punto de vista del ahorro bancario, o sea, como ciudad, la cuarta ciudad que más honra, digamos, después de Santo Domingo, eh, cuando hablamos de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, eh, el, el Distrito Nacional y... Y Santiago, y Santiago, y después en cuarto lugar está San Francisco. San Francisco de como uno de los pueblos que mayor nivel. Y nosotros de abrimos a San Francisco de Macorís, el comercio conectó a San Francisco con el país y con el mundo. Eh, eh, eh, eh, se dio la oportunidad para que todo el empresariado viniera a San Francisco y viera el potencial que tenemos. Real y sí. efectivamente, eso ha sido un aval que hay que reconocer que ha aportado el comercio para el desarrollo de esta ciudad. Además, hay otros otro sectores muy importantes. Bueno, hay que resaltar, insistir en lo que es el sector construcción como un elemento de dinamismo, de crecimiento, y, y explicar cuál es la razón. Porque a partir de... Ya decíamos que hasta el 79, ¿cuál era la, el crecimiento? Eh, eh, eh, sí, porque eran más barrios De dos que, urbanizaciones que... pasamos al 2021... A, a 44 urbanizaciones, ese crecimiento se debe, además, claro, del dinamismo propio, como decimos, del comercio, de la actividad del cacao, del café, del arroz y de los frutos menores también, sí, que impacten sí, en San Francisco. Sí, claro. Están las remesas de los dominicanos, que hubo, que aunque hay una migración que se da desde la crisis de que hablamos, de la producción de café. El cacao, los precios. Eh, que es gente que del viene cacao. del campo a la ciudad sí, y, y entonces, se van para los Estados primera, Unidos también, o sea, la, para Europa. La primera migraciones que hubo en San Francisco fue de esa zona, sí, de la zona cafetalera, sí, cacao sí. Y entonces, pero posteriormente en la década de los 80 hay un boom de, de migración, no solamente de esa persona, sino también de, de la ciudad de San Francisco. Y eso genera un nivel de divisa que importante, y entonces eso impulsa porque los dominicanos que estaban en el exterior, independientemente de la forma como tenían esos ingresos, no vamos a entrar en ese detalle, eh, pues des se desarrolló un dinamismo, un crecimiento, y ahí comenzaron a surgir urbanizaciones, no solamente en la salida de la capital, a la salida de Cirbelillo, que era la urbanización Almanza, sino por todos los extremos de la ciudad, y sobre todo, hacia la salida de Santo Domingo, eh, un crecimiento acelerado de urbanización. Entonces, ese es un elemento importante que hay que destacar, que ha dinamizado eh, lo que es el sector construcción y el nivel urbanístico, o sea, la ciudad de San Francisco de Macorís ha crecido ya, y parte que antes eran zonas rurales, ahora son zonas urbanas de San Francisco. Y el ayuntamiento ha tenido que estar estableciendo resoluciones cada cierto periodo de extensión de lo que es los límites urbanos. Así es. Eh, hay otros sectores importantes que han apoyado, que han ido de la mano con el crecimiento y la expansión de San Francisco. Hay sectores como es los sectores arroceros, sí, que claro, eh, tienen un poder, una importancia eh, muy importante en el crecimiento, en el desarrollo. Eh, y que eh, la producción arrocera, escúchame, eh, se ha ido transformando, o sea, en términos de la tecnología utilizada en sí. la producción. Anteriormente teníamos, por ejemplo, la semilla que utilizaban era de, de allá, de Juma, ¿verdad? Sí, Juma. Era el único laboratorio que en esta 9. zona, pero ahora usted hace un recorrido por la zona arroceras y se encuentra... Eh, ya eh, tiendas que venden, digamos, de insumos, que venden semillas y procesan semillas, laboratorios sí, en sí, distintos sí. puntos de las distintas provincias donde se produce arroz, que tienen eh, ya empresas que son laboratorios para mejoramiento de semillas. Ustedes encuentran, eh, antes habían ocho variedades de arroz, pero ahora hay mucho más variedades de arroz y entonces por eso el proceso, también en el procesamiento del arroz, la torrefacción. Eh, las distintas variedades de arroz que se producen para ya para el consumo. Mira, mira, mira Juan y amigos televidentes, eh, hay más sectores, hay muchos sectores, pero vamos a ver eh, por lo menos un minuto a darle un merecido reconocimiento a un sector que, si se quiere, ahora no está tan fortalecido, pero que hace algunos años era uno de los sectores más fuertes, con, mucha, con mayor fortaleza de crecimiento, con mayor fortaleza de impacto social y económico en esta zona, que era el sector del calzado. El sector calzado, eh, aquí habían empresas muy competitivas en cuanto a la producción de calzado. Aquí había en San Francisco una playa de personas, de zapateros, diseminado por Toda la por toda la, la ciudad que producían zapatos que venían zapatos en Santo Domingo y en otras ciudades sí, en aquí Santiago. teníamos aquí teníamos nosotros eh, una de las empresas una de las empresas eh, más fuerte en lo que es la producción de cuero para zapatos la tenería la tenería Acra eh, llegó a ser en su momento la principal Fuente de trabajo. Y una de San gran Francisco. empresa de producción que era la Coproca. La, la Coproca producía zapatos. La producción de zapatos. Era una especie de cooperativa pero de gran escala. Habían una gran cantidad de productores Porque de... La mayoría de los productores eran pequeños productores y se concentraban principalmente en la zona de Pueblo Nuevo. Así eh, y zonas aledañas. Entonces... Todavía en pueblos. Todavía hay, hay un reflejo. pequeños, pequeños talleres y hay eh, negocios de venta de materiales de zapatería en esa zona, pero eso también se transformó. O sea, la, el problema de la competencia desde fuera, de calzado, desde China, el contrabando por Haití, afectó significativamente la porque ya no podían competir con los, el costo de los materiales de la producción nacional, pues eso fue desplazando a los productores locales de calzado. Entonces, ese es un elemento Un elemento, de, un reto importante, importante sí. es, hacer el, es hacer la transformación a la parte tecnológica del sector calzado y de otros sectores importantes. Sí, correcto. Bueno, retomando lo que hablábamos ahorita del aporte en términos de la construcción, del aporte en divisas, porque esa, esa divisa no solamente es el sector construcción, sino dinamizan todo, influyen en la dinamización de toda la economía, del comercio, del sector salud, del sector transporte. Impactan en y todas que partes. Representa eh, un, fíjate que así mismo, como decíamos de los ahorros, también la, la San Francisco eh, tiene el 5.5% eh, de las divisas que se entran al país. Bueno, <risa> Santo Domingo y Distrito Nacional tienen 42%, Santiago un 14%. Y la provincia de Duarte 5.5, después sigue La Vega y, otros. y otras bueno, ciudades. Entonces ¿no? eso ha tenido un impacto importante en lo que es, digamos, el dinamismo y el crecimiento económico de San Francisco de Macorís.